En primer lugar, decir que, que claro, cuando salieron los tratamientos, yo soy infectada de hepatitis en C, entonces cuando salieron los tratamientos, ¿cuál no sería nuestra sorpresa? Que al dirigirnos al médico, ilusionado pensando que, que me lo iban a poner, el, el médico nos dijo que, que no. aquí encerrado un grupo de personas afectadas por hepatitis 36, y gente también que nos está apoyando eh, para reivindicar que a todas las personas que estamos afectadas eh, nos den el nuevo fármaco que es bastante más efectivo y bastante con menos consecuencias negativas eh, que, que hasta estos momentos estaban dando. Estamos reclamando de la administración que, que sea coherente y que no tenga un corazón de piedra y que tenga en cuenta de que cada dos horas aproximadamente una persona muere de hepatitis C en España. Fue una decisión muy grande, además yo que, que ya he, he, he utilizado dos tratamientos, los cuales los dos han sido fallidos y tengo necesidad ya de, de, de ponérmelo porque es que si no corre peligro mi vida. Es que yo ya tengo desarrollado la enfermedad, estoy en un estadio 3, tengo varices esofágicas y eso significa que la, la enfermedad está muy avanzada y, y tengo necesidad urgente de, de ponérmelo. Queremos recordar también que no solamente son los recortes del gobierno, sino que son también las patentes de las empresas farmacéuticas las que están condenando a la muerte. En este caso con la hepatitis C, pero ya hemos visto también con otros ejemplos, como por ejemplo el SIDA y otras, que la tiranía de las farmacéuticas que única y exclusivamente quieren hacer dinero y condenan a la gente a la muerte. Hemos iniciado un encierro aquí en el Hospital Provincial de Córdoba de cara a reivindicar que los nuevos tratamientos contra la hepatitis C se apliquen a todas aquellas personas que estén afectadas o al menos aquellas que hayan fracasado los tratamientos terapéuticos previos eh, y que por consiguiente se hayan expuestas a morir si no se les aplican. También queremos reivindicar el que de las administraciones públicas, tanto de la estatal como de la administración andaluza, que también tiene vela en este entierro, aunque pretenda ocultarla, eh, el que las tareas de investigación que han determinado que los medicamentos cuesten tantísimo, pues que por parte de las administraciones públicas se invierta en investigación. Este es... Eh, se está demostrando clarísimamente con este hecho en que una farmacéutica está chantajeando al Estado diciéndole, si no me compráis eh, los medicamentos a este precio, 25.000 euros en el caso por cada tratamiento, eh, dejaremos que se mueran vuestros ciudadanos, se está demostrando, digo, la necesidad absoluta de que por parte de las administraciones públicas se invierta en investigación. Únicamente si la administración invierte en investigación y descubre, y llega a patentar mmm, para uso público los conocimientos que se adquieran como consecuencia de esa investigación, únicamente en tal caso podremos vernos exentos de este tipo de chantaje a que nos someten eh, empresas farmacéuticas como Gilead. Decir también que Gilead... Eh, con mucha gente la defiende a Gilead, que es la que ostenta en este momento la patente, y a otras diciendo, bueno, es que es necesario que gane mucho para que se investigue después. Decir que Gilead no ha investigado absolutamente nada, que se ha limitado simplemente a comprar de otra empresa más pequeña la patente y que por su parte no se ha llevado a cabo ningún tipo de investigación que justifique unos ingresos tan grandes como los que están eh, pretendiendo obtener. Esto quiere decir que están lisa y llanamente especulando con la vida o la muerte de los seres humanos y que eso no merece otro calificativo que el de asesino para quienes llevan a cabo estas políticas y para quienes las secundan.